¿Usted en el 97 que estaba haciendo? Prestando servicio en Andes Antioquia. ¿Usted qué siente cuando ve a la gente bailando? La adrenalina, que veo que sienten la música. Y yo llevaba pues mis rayecitos por con los cassés y ya los, las mezclas grabadas de, de la emisora a escuchar solo Happy House. Y. Cuando me cogía la emisora, escuchaba pues, lo que era los sábados, las mezclas y los viernes y los domingos en la madrugada, escuchaba Happy Hour desde las 10, eh, desde las 8, perdón, hasta las 10 de la mañana y de 10 y perdón, y de sí, de 10 a 12, que eran dos horitas, colocaban freestyle. Hay que partir de ahí el freestyle es música Eso ¿Qué pasó con el freestyle? El freestyle es un fenómeno a partir de que los traquetos de esa época viajaban a Estados Unidos propiamente Miami, ¿cierto? Y consumían la música que estaba de moda en el momento, música americana, música discotequera. ¿Y qué era el boom en ese momento? El freestyle. Entonces, cómo ve Andrés? ¿Por qué terminó acá al lado de su casa? Resulta que yo tenía un compañero que, que era pues el lanza de uno, ¿no? Siempre en el, en el ejército tiene su, su lanza, pues su parcero. Entonces nosotros cogimos dos tablas de, de, del alojamiento de, de, de los catres y empezamos a jugar China, así jodiendo, tan, tan, tan. Entonces yo llegué, le dije así a ese huevón, tan, y él cerró los ojos y mandó la tabla de él y me pegó acá, en la mano. Entonces me hundió eso, Que es que yo no tengo estos huevos, estos dos huesitos. Yo que yo le, vaya, le voy a contar eso entonces al pegarme aquí este hueso se me subió y quedé inhabilitada la mano usted en el ejército inmediatamente lo le hacen pues y a mí me tuvieron que trasladar para acá para hacerme las terapias Siempre que usted, como le explico, cuando usted llega a una parte ya hay alguien que está pues a cargo sea soldado, teniente, o oficial había un soldado pues que era el que estaba encargado de todo, entonces yo llegué y él me explicó, hay que hacer eso, eso, eso, eso. Ah, entonces yo una vez llegué con, en la madrugada, iba a llegar a con, con, llegué pues con mi rayecitos como eh, teníamos que madrugar, pelar papas, o abrir huevos y todo eso, yo llegué con mi radio esporcito tan, y puse las mezclas, cuando ese parceiro ay, pase que cuca, se usan las mezclas de Veracruz. yo, ah, ese DJ boom, bueno, yo, sí, ya. bacano, loco, y qué chimba, préstamelo, todo emocionado, y yo hágale, ah, pero entonces yo qué me yo porque es que yo, yo lo escucho, ah, yo la presté ese casetico, pero este es de freestyle. Yo freestyle. Ah, no me, como que freestyle. No, no, pero es que eso es muy suave, no tiene uno de los, no, es que eso es freestyle muy para usted no sabe qué música la que usted se está negando. El freestyle no se manejo cosas que yo ahora las digo, o sea, es se expresó el freestyle como cuando usted expresa de una mujer. Y entonces yo, bueno, la presté pesadero medita y lo puse cuando ah, empecé a escuchar ese cassette y lo escuché con dijo yo lo escuchaba era así por fuera, pues porque ya era mi música la de fijados y la escuché, recuerdo que aquí en el batallón, allá atrás hay un como una especie así de bajadita, morrito y hay un pino, yo me sentí ahí, así, en esa me, eso me transportó y empecé a... A ver, pues, o sea, como a imaginarme cosas de mi pasado, de mi mamá, cuando o esa tenía una noviecita, la estaba extrañando, a mi hermano, los amigos, cuando jugaba micro, todo eso. Toda sea, esa música me hizo recordar todas esas cosas y me puse todo melancólico, yo, eh, acá no esta música como lo, lo transmitía a uno. Y seguí en el cuento, yo dije, ¿Qué? quise seguir escuchando el cassé. Yo le di como una semana gorra a ese case cuando el parcero me lo pidió, pues, ay, no, pasame el cassette que ya lo quiero, volver a escuchar, toma el tuyo. Yo le digo, y par, sabe que Ahí tenemos un problema, es que, ¿qué? No decir es que me botaste el casé yo no. Bueno, yo me sí. quiero quedar con el casé Está barato, 50 lucas por persona, pico y alimentación. Está barato. Sí, barato